Hola a todos, yo soy Richie, yo soy Jeto y estos es Flow Tasters. ¡Woo! Bienvenidos a un nuevo episodio de Flow Tasters, en el que Richie y Jeto eh, reaccionamos y analizamos lo nuevo de la música urbana y desde el punto de vista de artistas, como publicistas tratamos de sacar el aprendizaje y entender un poco lo bueno, lo malo y todos los ingredientes que, que tienen cada tema hoy vamos con Jay Baldy y Azul sí para recordarle a la gente que no olviden suscribirse comentar y darle like a este video eh, también queremos agradecer a la gente que nos está escribiendo nos está comentando como Itzel que está comentando siempre Pamela Pamela Dominguez es, que están ahí están todo el tiempo enviándonos amor y muchos cariños eh, gracias por ellas por ustedes que hacemos este canal y Vamos a seguir haciéndolo hasta que, hasta, que, hasta que no, hasta que la cuarentena y más allá. Bueno, hoy vamos con J Balvin, una canción que acabó de salir, está recién salidita del horno, es el video de Azul. Tenemos muchas expectativas acá. Pues yo soy uno de los fans, o tal vez uno del fan número uno de J Balvin, también, entonces sin más demora, vamos con esto que es Azul. Hay eh, como para comenzar, pues, a los, ya los que son fans de J Balvin saben más o menos algo de Colin Tilly. Colin es el que está dirigiendo todos los videos de su álbum Colores, ya el que ha manejado toda la línea, digamos, editorial que ha sido para, para, para todo este álbum. Eh, vamos a entrar un poquito más en el video, ver qué será, porque cada video ha sido completamente distinto, enfocados en, en, la, en el color de la canción. Es azul, eso ya ha sido un palo. Y por fin liberó su video, okay. Okay, chévere. Eh, yo no había visto hasta ahora un video donde J Balvin saliera como animado. Eh, recursos. Recuerdo que salió en un video de una canción como, como en Japón, si no estoy mal, uh -huh, sí. sale como en modo manga. Sí, sí, sí. Pero con este look así de medio 3D, eh, no, lo había, no lo había visto y está súper pulido. O sea, no no es, no, es, no es un video de animación 3D sencillo, está con todos los niveles. eso es Colin Tilly. Me gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse, y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver, yo que no traje que... Ahí ya estamos viendo es como muchos guiños de Balvin a, a su afición, digamos, él tiene un buen cariño por lo que es el anime y el manga, se nota mucho digamos en su colaboración de todo lo que ha sido el artwork del álbum y toda la parte como digamos de imagen que ha tenido este álbum que fue hecho por Takashi, Takashi, Muraka, Mucha, Takashi Murakami que es uno de los artistas más conocidos en todo el mundo fue el que comenzó digamos todo el artwork que hizo para Kanye West en Graduation si todos se acuerdan del Osito y hace más poquito con Billie Eilish pero pues ya ahí estaba mandando un guiño y vamos a seguir viendo un poquito más que adorpa tanto calor que quema y ese cuerpito que tú tienes El traje de baño chiquitito te queda Esa blanquita cobre solide Una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha Todos saben que su vida es extrema ese... ¿Está, está re loco Sí, estaba como un poquito frito Acá le siento. Pero, pero está interesante, parece como en serio un, un corto animado. Eh, como hay, hay, vemos ya una historia en la cual hay como una muñeca, un, un androide, una saipo. Algo va a pasar, porque eh, el rol de los perritos también uno dice algo va a pasar ahí. con los Pero, perritos, pero tú sabes por qué son esos perritos. Eh, no estoy seguro. Son dos, son dos cachorros que J Balvin adquirió, pues más o menos como a principio de este año. Son dos cachorros ah, okay. Golden que se llaman Paz y Felicidad. Quiere mm, que los haya incluido ahí. Que no, pero sé que mi flow le corre por la pena. Es un cuartito que tú tienes el traje de baño chiquitito, que queda Es un blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Ya todos saben que su vida se Ok, ok. Eso está. Hay un término para esto dentro del mundo, digamos, de, del anime. Puede ser despectivo o no. Se llama como otaku. Otaku es como esas personas que están obsesionadas con, con, eh, con muñecas de anime. Como con anime, pero va más allá, como obsesionadas, enamoradas de esos personajes irreales. Aquí, como que yo siento que la muñeca no está viva. O sea, es la imaginación de Valvin de que la hace como la que le había acá dentro del video. Dice que no, pero sé que mi flow le corre por la pena. Let's go. Mami, sacúdete la arena. Con ese puti me duele que se saena. Se puso una de mi cadena. Nunca le baja siempre con la compañera. Ok, Okay. Sí, evidentemente esto es un corto para mí. Ya hay una historia, hay una eh, realidad alterna eh, en, en el personaje, pues, que es de igual, con, con la muñeca eh, y, y me parece muy chévere pues, saber que a pesar de que estamos en cuarentena y todo, como que eh, esto es un videoclip en, de, en cualquier tiempo, en cualquier coyuntura. O sea, es decir. No, de, no, no se siente que por la cuarentena el video ha, haya sido como improvisado o, o se haya lanzado algo como que está sucediendo muy a menudo ahora, que es como recursividad, formatos tipo celular, no, pues es una animación, pero una animación muy, muy vasta, está, está de nivel de, de películas. Ella entró, saludó, y en el bote se montó. No cacha, discusió, cuando el se lo pasó. Me pegué, lo meñó, nunca me dijo que no. Se lució, abusó, abusó, y eso que ni se esforzó. yo que lo no traje bloqueador, pa' tanto calor que quema. Y ese cuerpo... Ay, yo quiero, creo que yo tengo una idea más o menos de... a Aquí se me, asimila, se, me asimila, se me asimila esta muñeca. Hay un artista muy conocido en Japón, también por la línea de Takeshi, Takashi, que se llama Mr. Janen, pueden buscarlo en Instagram, se llama Mr. Janen, y tiene mucho de la línea de, de, de, la, de la protagonista en este video, por decirlo así. Um, sabemos que Balvin toma mucho del arte, incluye mucho del arte dentro de dentro, digamos, su, su eh, imagen editorial, y ha sido como que algo que siempre prepondera en todos sus videos, ya lo ha hecho con con diferentes marcas, ha trabajado con, también con todo lo que es moda, entonces yo creo que es de, tal vez el único artista como tal bueno, de reggaetón por lo menos que trae arte a, a lo que es la música algo ahí para que anotar, busquen Mr. Janen en Instagram Que su vida extremo. que no, pero sé que mi flow corre por la Sí, eh, a mí me parece que es como, como algo que dijo en una entrevista hace poco: que quería que cada canción de su álbum Colores fuera como una obra de arte. Fuera. Eh, y que cada uno tuviera como su, su nivel de protagonismo, eh, eh, pero que se diferenciaran entre, entre, entre los colores. Y creo que lo, lo está logrando muy bien. Si uno ve cada video, a pesar de que el, la estructura del álbum es muy concreta, que son colores, uno diría, no, pues, cada, cada video va a apelar a un color y ya, pero, pero cada videoclip tiene su narrativa distinta, sus recursos distintos, su historia distinta y, y, y creo que sí está logrando lo que dijo en esa entrevista de, de hacer de cada canción una obra de arte. Lego. Sí, Con tu cuerpo sube que dura, como Maluma, que sube calor, calor, por tu cuerpo va tu sudor, toma lo pasa A mí, algo que tengo que resaltar muchísimo es, o sea, el video ya me está gustando en sí. Eh, creo que como que la gente ya conocía la canción bastante, como que la canción está pasando aquí a, digamos, no segundo plano, sino que ya la gente ha escuchado esta canción bastante. Eh, Colores salió hace ya más de tres meses, ya casi cuatro meses. Y uno de los planes de Balvin fue sacar un video cada mes. Eh, Azul es de, la, de las canciones que más tiene oyentes, de la que más gente estábamos esperando más, como el video. Eh, le ha ido muy bien, tuvo una gran aceptación en un live que se llama eh, Bebo Lives. Y aquí lo que yo veo es que, quiero resaltar el trabajo de Colin Tilly. pero bueno. Voy a decir eso un poquito más adelante porque, o sea, es como que no quiero parar tanto esta animación para no parar el fuga. Es como si uno estuviera parando una película de Pixar. Mi rompertero. Cuando la vi, yo la dije como fue. Abajo ya te fue que la pide. Esta es la que hay de todo prueba. ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Es una tita con el sol y de una ya se pone morena. Este perrito está un hit, ¿no? Sí. Eh, no, eh, a mí me interesa saber cómo va a ser el desenlace de la historia. Lo que sí, tú dices, claro. la canción ya es, de por sí es un, es un palo, pero el video está logrando atrapar, atraparme más eh, en, en, en, el, en, este, en este universo. Y acá con esta historia de un J Balvin personaje obsesionado con una muñeca y un, un, un, un imaginario paralelo, eh, está bien interesante y, y el perrito y, y se diga. O sea, lo que a mí me está produciendo ahorita curiosidad es si la muñeca es real o no es real, o básicamente como qué está pasando alrededor, si me entiendes, es como que todavía no es muy claro. Pero, let's go, let's go. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dicen sí que no, pero sé que mi flow le corre por la pena. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Ese blanquita con el sol, ni de una ya se pone morena. Eso está brutal. O sea, una animación de anime perreando. Una muñeca de anime perdiendo Eso está genial. Y me encanta como... Hay muchas cosas de muchos elementos. Hay como muchas historias, de, digamos. ahí cuando estaba bailando había como ciertos pedazos de Dancing, on the, Dancing in the Rain, que es un clásico, una película muy clásica. Y uh, no, hay que aplaudir mucho el trabajo de Colin Tilly. Hay que aplaudir mucho el trabajo para que o sea... Hacer una... Esto es un corto, lo que tú dices. Esto es un corto. Um, Vamos a ver cómo desenlazar la, la historia Un truco de mano bien borracha Todos saben que su vida es extrema Ok, eh, quedó en el imaginario. ¿O en el caso? Quedó en el imaginario si, si era real la muñeca o no. Pues creo, yo creería que no, que todo esto es en la imaginación de, del personaje en, en el corto. Eh, entonces, no sé, ¿quieres que pasemos de una a lo bueno lo malo y el aprendizaje que nos bueno. lleva con esta obra de, de, de arte? Sí, como para, antes de decir algo, es como que, aquí quiero resaltar lo que iba a decir de Colin Tilly, porque Colin Tilly, bueno, Colin Tilly no lleva mucho tiempo, digamos, como dirección, ya por ahí unos siete años, para, para ser ya considerado como uno de los número uno en cuanto a dirección. No estoy hablando latina, estoy hablando mundial. Colin Tilly ha, ha trabajado con artistas como Nicki Minaj, Anaconda, eh, unos videos, mis videos favoritos de todos los tiempos, que es All Right de Kendrick Lamar, también dirigido por él. Y algo que me encanta de Colectili es que es, eh, su, su visión es siempre como tratar de sacar de la caja en la que la gente ponía a los artistas, uh, incluso si, ay, Rich, si... Richie siempre se va cuando, cuando estoy diciendo... <risa> <Exactamente>, <risa> el, el compu que se me está a ah, Dale, dale. Como que trata... escuchando muy él trata de sacar de la caja que la gente pone a los artistas, decirlo así como out of the box, eh, para hacer algo completamente distinto, vaya o no vaya con la canción. A veces suena loco y todo, pero eh, lo ha logrado. Digamos, en todas las canciones de, de Balvin, aunque un concept es muy, son conceptos muy artísticos, blanco, eh, amarillo. Digamos, los videos como tal son más visuales y todo, pero eh, visual, o sea, artísticamente hay mucho detrás. Aquí, eso es lo que yo digo, yo lo sentí como un corto y es como decir, es el, veo que está apuntando más para el lado de querer ser editor, director de películas y la verdad yo estaría muy a la espera de verlo como director de cine así como pasó con Spike Jones que lo había nombrado alguna vez y no sabía que era, era, era el de Sabotage de Beastie Boys y se volvió director de cine, era uno de los mejores directores de cine, yo creo que Colin Tilley también va para allá. Bueno, Richie, para ti, pasemos a lo bueno, lo malo y el aprendizaje. Bueno, ¿todo en uno o, o vamos de atornos? Vamos, vamos de atornos. Sí, entonces, lo malo, lo malo para Richie es que se, se había demorado en salir el video. Realmente, como tal, la canción y el video no les, no les encuentro un punto malo y, y, y digamos que forzar encontrar algo malo en este caso me parece que no, no tiene sentido porque, porque siento que, que no lo, no lo hay. Es, un, es una canción que está bien planteada desde todos los puntos de vista, tanto musicalmente. Preguntémonos una, pre, una pregunta. Tú sabes que esta canción es muy rumbera. Sí. Eh, Tú ves este video, digamos, su, mostrándose en los clubes, en las discotecas. Es que yo creo que lo, en los bares no, el videoclip no, no es que tenga tanto protagonismo, porque pues en, en la discoteca, en los clubs es, se, se escucha y se farrea la canción. Se, el video es más como para contextos de, de casa o de, o de deseo de ver el video como tal. Y creo que lo cu cumple una muy buena función en ese aspecto. No sé, no sé, no, o yo, sea, no, nada, no. Yo, yo estoy aquí como todo, mira, estoy, estoy, estoy, estoy fanático de J Balvin, estoy como azul, estoy en una camiseta de vibras. Me está sonando un poquito de eco. Entonces, como que tratar de buscar algo malo, por buscar algo malo, no, a mí me encantó el video, me, me pareció muy chimba y como que es, no me lo esperaba para nada, cuando, cuando escuchas la canción, Escuché, pues tanto el tiempo que todo el tiempo que la estoy escuchando, que la gente la está escuchando, como que cada uno se va crea, creando una propia película en la cabeza, pero no me esperaba un corto animado. La verdad, no espero nunca eso de, de un artista de reggaeton. Hay muchos cortos animados, por decirlo así, que realmente son, no, no son cortos, digamos donde hay animaciones, hay videos, digamos, hay uno de Bad Bunny, An Anuel y Bad Bunny, donde salen animados también como estilo anime, y hay otros videos como que son animados pero este es un corto hay una historia detrás hay todo un storyline hay un hay por decirle protagonistas hay personajes o sea creo que mucha gente se va a enamorar de Paz el perrito o Felicidad de los dos perritos se van a enamorar por, por este video um, no voy a pasar a lo bueno lo bueno es es un video muy chimba no puedo decir que no puedo decir como que mucha gente lo va a aceptar eso es lo que lo que tengo que decir que Tal vez mucha gente todavía está como acostumbrada a que el reggaetón tiene que ser de ciertas formas. Entonces tal vez no va a tener mucha aceptación en ese sentido. La gente que como que no son tan oyentes de reggaetón o que no ven tantos de videos del reggaetón van a ver este video y les va a encantar. Gente que digamos se la pasa viendo cortos de Pixar, cortos digamos de YouTube o de otras cosas. Me parece que van a disfrutar mucho este video. Uh, lo bueno es no, no, no, o sea, cada vez Balvin está rompiendo todo. Eh, este acabo de romper algo nuevo, o sea, acaba de crear algo nuevo haciendo un video animado con anime. Que mucha gente también le tiene odio al anime, bla bla, bla todas esas vainas. Eh, o sea, para mí es como que él está diciendo: Estoy rompiendo con todos los estereotipos y todos los esquemas, todo lo que la gente piensa que es malo, lo que no se debe hacer, lo que tú decías una vez, estoy, está rompiendo los códigos. ¿Para ti qué es lo bueno, Rich? Para mí lo bueno es, eh, eh, es, es un poco lo que tú mencionaste sobre que dio, dio ese ingrediente adicional. No simplemente es un video animado, sino que es una historia, ¿sí? O sea, que cuenta una historia, que hay, hay, hay que, a uno, o sea, que a uno la, la, la pregunta de si... si si la muñeca era, era una fantasía de J oh, no. Balvin, o, o J Balvin era una fantasía en el, en el de la muñeca, como que quedan esas preguntas, eh, muestra un poco lo que es la personalidad de, de J Balvin, trae, sí. trae, mete al perro, de, de, y, y, la, y el perro también tiene su personalidad muy marcada, o sea, como que hay mucho detalle en el storytelling de el videoclip y creo que no se queda corto en, en, en, en el hecho de acompañar una buena canción, un buen video sino que quiere contar algo adicional y, y que el video como tal solito funcione ¿Cuál es el aprendizaje para ti, Didi? A mí un aprendizaje, digamos, que veo esto también es como muchas veces cuando, digamos, te dicen te voy a convertir en un personaje animado a ti como artista, tú quieres que sea como un personaje que es el duro voy a decirle así como el putas, o sea, que todo el mundo dice como que, ah, qué chimba, yo quiero ser como él. Aquí lo muestran como, voy a decirlo entre comillas, como el perdedor que conocemos todos, de las películas, en, entre comillas. O sea, es el que no tiene novia, no tiene amiga, ta, ta, ta y se empieza a enamorar de, de, una, de un aparato imaginario, por decirlo, y él no tiene miedo, él dice como que el director y él están creando un equipo donde dicen como que tengo esta idea, te voy a retratar así, te he retratado como malo en otros momentos. Te he retratado como muerto, como una persona que pasó. Te he retratado como de todas las formas posibles. Te he retratado de una forma... Me acuerdo con el video de... con Bad Bunny de... yo le ca, Bueno, me acuerdo, pero que lo retrataron como supuestamente satánicos. Y aquí lo, lo muestran como un lado, como si fuera el que no tiene nada de suerte sabiendo que esta no es la vida de Balvin. Balvin... Le caen las mujeres, le llueven las mujeres. Pero no, no, no, no tiene miedo y no le importa, o sea, no sí le importa. Y él creo que es por eso que le importa tanto que quiere construir diferentes personajes. Y me gusta mucho como en ciertos momentos sale saltando y todo feliz. En otros momentos como que estaba llorando hasta que incluso el perrito se le lamía las lágrimas. Son cosas muy chistosas también. Y es eso de un artista de exponerse frente a la gente sin miedo de pensar como, como qué van a pensar de mí, qué van a decir... Y es más como que, que me conozcan, así soy yo. Este es un pedazo de Balvin y eso me parece que es un aprendizaje que él y dos personas más estarán haciendo. Sí, de acuerdo contigo. Yo le sumo a eso como aprendizaje eh, el hecho de dejarse, dejar, dejarse fluir, literalmente, dejarse, como artista dejarse fluir, pero con conceptos siempre claros. Es decir yo siento, es una percepción, cada vez que veo la música, cada vez que escucho lo nuevo en la música de J Balvin y veo sus videoclips que él fluye genuinamente con, lo, con sus propuestas pero no simplemente las deja ahí sueltas, sino que siempre las amarra obviamente con su equipo de trabajo pero siento que él participa 100% en todos los procesos en, en darle un concepto a todo en que en, en fácilmente esto pudo ser. No eh, hagamos un vídeo. Sí, yo entiendo. O sea, por el, el cual eh, eh, te, te, te, te él dijo en Spotify que esta canción es una canción hecha para las mujeres independientes, las que son libres, las que hacen lo, lo que quieren. Eso se podría quedar. Eso en el vídeo se hubiera podido quedar, digamos, en una mujer que, que tal. Pero aquí, como que sí, vimos a una mujer independiente, pero. Hay una historia mucho más gigante detrás, como que, como que, en serio, lo, hay un trabajo, un trabajo muy, muy fuerte y muy grande en, en, en encontrar una forma conceptual, artística eh, que impacte y que se quede, que se quede como en la memoria de, de, del oyente y del de, de televidente. En, en, en este caso. Hay algo que, algo que me estaba pensando, digamos, con tu, lo de la mujer independiente. Básicamente él la compró, por decirlo así. Mm -hmm. Pero eso no quiere decir que ya tiene que estar atada a él. Exacto. ¿Hay, sí, hay cosas muchas, muy chéveres. Pero bueno, o sea, me gustó muchísimo el video. Estamos, estamos, J. Balvin. ¿cuál es su canción favorita de Colores? No, es difícil. Son tres. Top tres. Elegir, elegir, pero yo creo que a mí me gusta mucho amarillo y negro. <risa> ok. A mí, ¿Y, y a tuya. ¿Y cuál? Y, y a vos, Jaito, ¿cuál? Eh, la, mis top tres serían eh, rojo, negro y azul. No, pero es que me gustan todas. Solo hay una que... Solo hay una. Solo hay, sol hay, sol hay, sol hay una que... ¿Cómo? A mí solo hay una que no me gusta. A mí solo hay una que no me gusta, no puedo decir, no quiero decir, pero no me gusta y nunca me gustó. Eh, ¿Qué vas a decir, Richie? No, que, que a mí me pasa es que, por ejemplo, eh, y, esa, y eso el, el videoclip ayuda. A mí me gusta eh, mucho amarillo, pero cuando salió el videoclip eh, de negro, me empezó a gustar más negro. Eh, y ahora que salió el videoclip de azul, como que, como que se montó azul en ese top, top 3 de, de, de las canciones de colores. Eso, eh, bueno. Vamos a pedir a la gente que nos diga cuál es su top 3 de colores. Que no olviden comentar qué opinaron de este análisis. Qué opinan de, de, bueno, de todo lo que estamos haciendo con Flow Tasters Cómo les pareció el nuevo video de Balvin. Ustedes son los que tienen la participación. Así que no olviden darle like acá y suscribirse. Uh, mil gracias a Pamela Domínguez que estás ahí siempre pendiente. Estamos mirándote. A Itzel, ¿Algo más que decir, Richie? Mismo de todos los capítulos, suscríbanse, coméntenos, activen la campanita y no olviden visitarnos en nuestro canal Richie Jayton para que vean la música que, que hemos hecho con todo el corazón, inspirados en artistas como J Balbi, para, pues para que también eh, nos comenten y, y si quieren hacer reacciones y análisis con bienvenido. bienvenido. Eso es. Eso ha sido todo por hoy. Muy felices. Ya creo que solo nos queda negro y arcoiris. Estaremos ahí pendientes. Ustedes también. Nos vemos en el próximo capítulo de Flow Tasters. Esto ha sido todo. Bye.